Me llamo Maricarmen Fonseca y os doy la bienvenida a este primer vídeo de ideas Clave de la unidad 3 de la experiencia de aprendizaje del INTEF, Aprendizaje de Lenguas sin Fronteras. Hoy trabajaremos los conceptos de multimodalidad y aprendizaje multisensorial, y más en concreto, la relevancia de desarrollar el pensamiento metafórico de nuestro alumnado. Hablar de multimodalidad y de aprendizaje experiencial es reflexionar sobre las muchas posibilidades de despertar el interés de nuestro alumnado. Una idea clave es que la multimodalidad se apoya en recursos comunicativos con distintos formatos que el alumnado puede consumir y producir. Hipertextos, vídeos, sonidos… Imágenes, hipermedios con sus diferentes tipos de representaciones visuales y auditivas, con elementos de comunicación verbal y no verbal, nos permiten conectar el mundo online con las actividades multisensoriales del aula presencial. El aprendizaje multisensorial se basa precisamente en que el alumno interactúe con el mismo contenido de diversas formas, lo que activa la memoria sensorial sirve también como marco para la capacidad creativa de nuestro alumnado y su diversidad de habilidades. Con un sistema de clases que implican transformar una tarea visual en una información verbal, en la que el alumnado participa de forma individual, en pareja, de forma grupal. Es decir, se siente involucrado y colaborador activo en la construcción del conocimiento. Podemos planificar tareas que desafían el cerebro y no lo adormecen con sobrecarga. Eso es lo que mantiene la mente felizmente activa, algo esencial para el aprendizaje. Esta propuesta también permite el desarrollo del pensamiento metafórico del alumnado. Las metáforas son herramientas cognitivas que permiten imaginar, crear un vínculo especial con un contenido que favorece la comprensión aunque también es una estrategia de memorización. El pensamiento metafórico se basa en la imagen, la creatividad y en la experiencia. Si el alumnado es capaz de imaginar el cómo alguien piensa, siente, crece, responde a su contexto y lo representa en formatos audiovisuales, el significado se hace más profundo, más significativo. Un ejemplo, comprender el enunciado. Vivir en el extranjero te cambia la visión de vida, es fácil, pero para hacerlo significativo y relevante será necesario guiar al alumnado y hacer que descubra la posibilidad de describir esa experiencia entrevistando a alguien o esté o haya estado en el extranjero. Representar con imágenes y sonidos las sensaciones que se pueden sentir al vivir en un lugar con costumbres distintas, seleccionar los videoclips musicales más característicos de este país, crear un vídeo con la conversación de varios viajeros que mantienen contándose sus aventuras, dibujar mapas interactivos con rutas de lugares para visitar. El mensaje se hace significativo a partir de la participación del alumnado que intenta comprender y reconstruir. Para ello... La secuenciación de las tareas lingüísticas también ha de ser cuidadosamente considerada. En el aula es posible trabajar con unidades temáticas donde la lengua se convierta en vehículo verdadero para encontrar, seleccionar, crear la información y luego comunicarla dentro y fuera del aula. Lo multimodal y lo multisensorial implica también que debe haber variedad de canales de transmisión a las tareas estimular más sentidos sensoriales en nuestra enseñanza. El reto es bien difícil, ya que nos obliga a buscar la respuesta a la pregunta de cómo hacer significativo el mensaje docente en una sociedad basada en la multiliteracidad. La multiliteracidad o alfabetización múltiple incluye diversos modos de comunicación que tienen en cuenta tanto las posibilidades digitales como la diversidad intercultural. Hacer que el alumnado explique lo que sabe sobre un país a partir de una representación visual interactiva puede ser una forma de iniciarlos en esta competencia multimodal e intercultural y de estimular su participación. El conocimiento de aplicaciones existentes en la red permite ayudar a cualquier persona a ampliar sus competencias digitales e interculturales. En el aprendizaje de idiomas, la red significa también aumento de la interacción y colaboración, más allá de las paredes del aula con otros nativos o no. Para el aprendizaje de lenguas es fácil plantear proyectos de aprendizaje colaborativo que relacionen a aprendices de distintos países. Se trata de ofrecer situaciones de aprendizaje donde el alumnado ha de conversar, escuchar y hablar, leer, escribir, con y para otros, solventando problemas, participando en proyectos, buscando datos, co-construyendo su propio aprendizaje y mejorando así su propia competencia comunicativa e intercultural y multimodal. Hemos iniciado una reflexión sobre lo multimodal y lo multisensorial para despertar la curiosidad de nuestro alumnado y trabajar con ellos su pensamiento metafórico. Esto nos abre un sinfín de posibilidades a una enseñanza motivante, que a su vez constituye todo un nuevo reto para nosotros los docentes. Os invito a intentarlo.